Mis campeones, me acaba de llegar algo delicioso, sí señor, aquí comida venezolana Hay que resaltar que la comida venezolana es una de las más ricas en el mundo, sí señor Comida venezolana deliciosa Vamos a ver qué me trajeron Ahora sí, ya destapé porque venía muy encintado Miren ustedes, me tocó utilizar tijeras Viene algo delicioso aquí, comida venezolana ¡Tarantán! Ay, señoras y señores, miren ustedes qué ricura: caraotas, arepita, quesito, huevito. No, no, no, no, no, no, que ricura la comida venezolana. No me Extraño cuando iba a Venezuela a cantar, a grabar videos. Y realmente es un país que brilla: Venezuela brilla. Gracias, Wither, gracias a su esposa, a su familia por la amistad y el apoyo. Y este delicioso desayuno. Mm. Miren ustedes, que clara qué ricura, hombre. de María. Vía Venezuela hacia y hacia Colombia. Países hermanos. Y miren. Brilla, mm. Venezuela brilla, mm. brilla. brilla. <risa> un grano de amor. Deliciosa comida brilla, venezolana. Carabota de calentado, de María. Brilla, brilla. Unamos las manos. Chao, chao. Dios los bendiga. Alcemos la voz.